No, eso y mucho más. O sea, eh, ese conocimiento que adquirí en toda la parte técnica de análisis de consumidores, etcétera es algo que yo puedo aplicar todo el tiempo en lo que queremos hacer en nuestro proyecto eh, porque vale para cualquier tipo de producto que nosotros queramos desarrollar. Entonces creo que me está enseñando mucho más de lo que necesito para que el, proye para que el proyecto surja. Completamente satisfecha. Creo que en todos los aspectos eh, me entregaron mucho más de lo que yo esperaba.